Aquí en un video más de Cis Music, aquí con el compa, Christopher Martínez, sí, es. que nos va a interpretar una bonita canción que se llama, esta rola se llama Por Tu Amor, espero que sea de su agrado y se las encargamos, les invitamos a que le den like, que se suscriban a la página de YouTube y aquí les dejamos esta bonita melodía. Que de verdad a mí en el personal me gusta mucho y a más de uno de ustedes les va a gustar, disfrútenlo. disfrútenlo. amor canta Vez, si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí está.